Teresa Gutiérrez comenzó a trabajar a los 14 años con su papá, donde le dio trabajo en su radioemisora. En esa época grabó radionovelas, El Derecho de Nacer. En algún momento alguien pudo atribuir su ingreso al mundo de la actuación a que su papá era dueño de la emisora Nueva Granada. Pero el talento que derrochó a sus escasos seis años desterró cualquier mal pensamiento. Teresa Gutiérrez, la indómita estudiante del Colegio Albernia. No tuvo ningún temor en recitar ese primer parlamento en el Dr. X una serie radial de suspenso que dejaba a la audiencia con los nervios de punta en aquellas frías noches bogotanas. Ella en cambio no tenía nervios, estaba acostumbrada a esos extraños aparatos con los que había jugado desde siempre. Era una diva famosa, talentosa y exitosa. Fiel a su forma de ser, vivió como quiso. Criada en la holgura de un hogar estable, se dedicó desde joven a darse gustos a vivir en la bohemia y la cultura. No cayó en las veleidades de la fama pronta y se refugió en los libros de suspenso. Agatha Christie y Stephen King fueron sus favoritos y las biografías para seguir alimentando ese espíritu aventurero. Se casó dos veces y tuvo cuatro hijos y solo abandonó la actuación cuando se fue a Argentina a perseguir a su segundo amor, el músico Américo Bellotto. El primero fue el cantante Alberto Granados. Imponiendo sus deseos sobre la conveniencia, se resignó a que su familia la dejara de hablar y se fue a vivir su sueño Vivió 12 años como ama de casa, lejos de, de sus amigos y la televisión, donde había debutado con rotundo éxito. Su primera telenovela fue La Perla en 1972, pero su más recordado rol fue como la abuela en 1978. A ah, dio vida uno de los personajes más terroríficos de las telenovelas. Doña Brígida era una matriarca que se cedía en sus poderes. En esta etapa de hack, que cubría tres décadas de la familia Paredes, Doña Brígida torturaba a sus hijas, azotaba a la servidumbre y casi destruía la vida de sus hijos y de sus nietos. Por este rol, Teresa Gutiérrez obtuvo un premio AP. De ahí, Teresa Gutiérrez se volvería un ícono de las telenovelas con roles curiosos como el de Madame Trapitos, en por qué mataron a Betty, también de Julio Jiménez. Martina la peligrosa, en Calamar de Bernardo Romero y hasta el Cardenal Popescu en leche, telenovela paródica de Bernardo Romero. Nunca dejó de actuar y algunas veces llegó a participar en tres proyectos a la vez. El trabajo fue el elixir que la mantuvo vital hasta sus últimos días. Para descansar está la tumba. Cuando me muera, lo haré para mí toda la vida, dijo alguna vez mientras reconocías sin la falsa modestia que a veces rodea a los pseudoartistas, que la disciplina y la constancia era la clave para mantenerse vigente e imponerse sobre las reinas y modelos que incursionaban en la actuación. Se que era más la linda de la televisión, pero sí la más respetada. Cuando empezó hace dos años la grabación de Novia para dos, todos los que estaban presentes en el set se esperaron a aplaudirla y ella les correspondió con su infaltable buen humor y la generosidad de una gran profesional. La televisión, las cartas y el cigarrillo eran grandes pasiones de Teresa Gutiérrez. Podía pasar horas enteras y casi hasta la madrugada jugando solitario. Se entretenía viendo televisión, sobre todo no, telenovelas, y durante muchos años se alcanzó a fumar casi dos paquetes diarios. Tanto que en sus entrevistas repetía que si se tomaba la molestia de dejarlo porque le gustaba mucho. Pero hace 10 meses lo suspendió, se armó de voluntad y la dejó. Se dio cuenta que así respiraba mejor, dice Isa. Su fuerte carácter y su risa estruendosa eran sus características más marcadas. Ali Umar con quien trabajó en la abuela, dice que era una mujer de risa contagiosa y de una disciplina férrea. Pese a su carácter fuerte, era una mujer muy bondadosa y su disciplina era algo que la caracterizaba de verdad. Cuenta, para Meneses, quien la dirigió en los victorinos, el humor negro era lo que mejor se tenía. Su chispa era impresionante y salía con unos apuntes únicos. Si no le parecía alguna observación, simplemente decía yo no hago eso y ya, señala. No era modesta al decir que su talento, su disciplina, entrega y el entender la actuación como una prevención eran las claves para estar vigente siempre. El 9 de marzo a las 2.30 y 30 antes de la madrugada, fallece a causas naturales en su hogar de Bogotá. Estaba acompañada de su nieta, Bahilda Isaac, que también se dedica a la actuación. Teresa Gutiérrez, aparte de su legado artístico, fue fundadora de una familia de actores.